Acompañados de pancartas y consignas en la mañana de este miércoles, residentes en las comunidades de Guisa, Aslores, Tanzuela, entre otras, participaron en una caminata, exigiendo a las autoridades construir varias obras, entre ellas el acondicionamiento de sus calles. Se han estado protestando y que han estado exigiendo que se les construyan sus calles, que se les construya escuelas, que se les regularice el sistema de... De agua potable, pero también energía eléctrica. Y estas autoridades prepotentes, arrogantes, corruptas, no hacen caso omiso ante los reclamos de una comunidad que son pacíficas, que son gente de paz, gente tranquila y que solamente quieren vivir en mejores condiciones de vida. Recordamos que estas zonas han convocado a movimiento huelgario para los días 16 y 17 del mes de junio. Aseguran pese a ello, las autoridades no han propiciado ningún acercamiento.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 Sí, no te